Estas fueron las expresiones utilizadas por el dirigente Pelegrín Lizardo del Partido Revolucionario Moderno al referirse a lo ocurrido ayer en el Consejo de Regidores, donde el regidor Rafael Abreuten no acató como aliado la decisión de la organización. El partido ha elegido a la doctora Evelyn de la Cruz, los regidores del PRM han votado consciente para eso y los aliados también ahora.